Thank you. Nos ves, estamos volando como el polen Sin orden pero donde mires puedes vernos, olernos Esto ahoga, si eres alérgico coge la escoba Somos pelusas de alamos, poniendo la ciudad perdida En este acento sordo, sillas cuelgan de pisos Con papel de luces blancas hacen plantear la norma La calle es un psiquiátrico de fachas tan patadas en este espacio que es de todos y todos tienen sus derechos ¿Qué derechos crees que tienen? No es derecho dar derechas en fiestas no respetar el arte, graffiti es belleza sociedad, necesidad, cultura y pureza el pueblo crea, a veces piensa no hay derecho, es mentira habría que educar de nuevo desde cero morir todos y vivir de nuevo Queremos y damos, pero si damos, nos cogen del brazo, se meten en casa, nos dejan sin asa, donde sujetarnos. Lo más simple, lo más difícil, lo de siempre será nunca. Y cuando sea la ciudad será una capa negra de superheroínas con amor, y superhéroes con amor. Gente normal que quiere estar tranquila, tener familia sin nadie que les diga lo que de ellos se les espera Poder pensar da fuerza, poder pensar da fuerza poder pensar da fuerza, joder que piense espera Locos te teína en este sol interna donde entreno cada día positiva desde dentro proyector de palabras de difícil lectura sismo que me interna atisba la salida de una concha amplia la calle es una costra ancha al lugar que no sea piratas pasean, despiertan al genio que copia y plagia estatua rota, sube planta, coloca su estampa y pasajeros confunden su ganartencia mapa camino por la tinta de cristal y muevo mi esqueleto y músculos salpica químico en la cima, chispa la luz en el mercado personas intercambian su mensaje no hay pescado fresco, pero sí congelado. Y brilla más la ciudad y se valora más cuando el fenómeno se acerca y no es ajeno. Habrá que fabricar albercas. La multitud y la abundancia. Golpes este vapor que se comparte en calor chatarra. Diferente no La multitud y la abundancia. Golpes este vapor que se comparte en calor chatarra. Te puedo ver sin ver que ves y no fijarte nunca. Bailo por el llano de tu nunca y al pasar por mi paciencia, hay ciencia más bonita. Con golpe de fragancia que remueva un sonido y duerma la fatiga y te des cuenta. Pero hace falta masa de pan que haga el bueno, que alimente el al bueno y el malo de un traspiés caiga. Sonido tras sonidos, recojo, escojo. El color está en proceso como el beso. Escalinata a la cima, donde el blanco espacia la pureza. Humedad, color, cerveza. Veo fábrica y metal, madera, manos en hilera. El mercado guarda un coste que me cuesta entender en esta cruda y afilada senda Sendas de sonidos parpadean, atrás en el silencio me Escapo de mí misma en el mar, ti el cuerpo que me engendra Sendas de sonidos parpadean, atrás en el silencio La multitud y la abundancia, golpes de vapor que se comparten calor chatarra. La multitud este vapor La multitud y la abundancia, Golpes de vapor que se comparten Un calor chatarra Que se comparte, La multitud y la track